Bienvenido. En esta serie de videos te voy a mostrar cómo hice este hermoso disfraz de Deadpool. Comenzamos con una tela roja. La cortamos con una medida que nos permita darle una vuelta a nuestra cabeza y nos sobren unos 5 centímetros. Ahora doblamos y pegamos con silicona un borde y luego lo pegamos al otro borde. Básicamente estamos haciendo una manga gigante. Metemos la cabeza y le pedimos a alguien que nos ayude a cortar la tela que sobra. Le colocamos una moña para hacer la puntica. Retiramos la tela que nos estorbe. De aquí en adelante usamos una bola porque vamos a usar silicona caliente es mejor usar un maniquí pero somos pobres luego le hacemos unos pliegues en la parte de arriba para que la parte frontal quede bien plana y pegamos seguimos creando el doblez y pegando Para finalizar la colita doblamos el final hacia adentro y las dos esquinas para formar un triángulo. Chao. Conseguimos un antifaz y lo recortamos de tal forma que solo queden unidos el pómulo, el agujero del ojo y una zona alrededor del ojo. Cortamos un triángulo de cartón, de esta forma, y lo doblamos para formar una especie de sien. Lo pegamos y completamos el pómulo con un pedazo de pomo. Entonces lo forramos con cuerina. Para esto le pegamos cuerina en el frente. Le abrimos el hueco del ojo. Retiramos el sobrante. Y pegamos los bordes. Estoy ciego, estoy ciego. <risa> Está ciego porque todavía no le hemos hecho agujeros a los ojos. Utilizando nuestra pegajosa y caliente silicona, agregamos los detalles que hicimos y trazamos unas líneas en las mejillas de la esquinita hacia la mandíbula. Cortamos una tira de tela y con mucha sensualidad le doblamos los bordes para hacer una costura falsa, como la virginidad de tu novia. <risa> y la pegamos de esta forma. Por dentro le coloqué unos cauchos para mantenerla ceñida a la cara. los ojos vamos a utilizar esta tela la ventaja de esta tela es que podemos ver al otro lado pero de lejos no se ve quedó una chimba